Nicolás Cabre engañó a Laurita Fernández. Ángel de Brito sorprendió con una revelación inesperada. Ángel de Brito es uno de los periodistas más queridos y, y al mismo tiempo, más temidos de la televisión argentina y es lógico que así sea porque el conductor estrella de Canal 13 no tiene miedo de decir lo que piensa, caiga quien caiga. Motivo por el cual los famosos se cuidan muy bien de hacerlo enojar o de confrontar directamente con él, sabiendo que con su lengua karateca, similar a la de Moria Kazan, puede hacerles pasar un mal momento. De hecho, en su programa, Los Ángeles de la Mañana, sin perder su sonrisa irónica, el joven se dedica a entrevistar a los famosos sin dejarles pasar ninguna mentira, consciente de que las celebridades, en muchos casos, están acostumbradas a una dieta de decir lo que quiero sin que nadie me contradiga. De hecho, pocos días atrás, el propio Ángel tuvo un entredicho con su panelista Janina Latorre. Estaban discutiendo la performance de una de las parejas del Bailando por un Sueño y, como la mujer de Diego usaba demasiado la palabra yo, usándose como autorreferencia, el conductor la cortó, en vivo y en directo, sin ninguna clase de filtros, diciéndole, palabras más, palabras menos, no estamos hablando de vos, lo que dejó a Janina sorprendida e hizo reír mucho a sus compañeras. Una actitud similar despliega Ángela en el jurado de Marcelo Tinelli donde, por una cuestión que todavía no termina de definirse, tiene un silencioso enfrentamiento con Flor Peña y, cada vez que uno puede, le tira palitos al otro, usando un humor corrosivo que suele generar carcajadas y, y al mismo tiempo, seños fruncidos sumando un ingrediente más al show más visto de la televisión argentina. fiel a su estilo, De Brito no es picante solamente cuando está en televisión o radio y USA, con mucha eficacia, sus redes sociales para decir lo que piensa de las celebridades, burlándose de las imposturas de estas cuando lo cree conveniente. Por ejemplo, acaba de destrozar a Flor Vigna por usar palabras antiguas para promocionar su telenovela Mi hermano es un clon. ¿De qué siglo es el texto? Arroba flor bajo vigna tole tole chucherias. También insinuó, citando la costumbre de Nicolás Cabré de enamorar a sus compañeras, que podría haber un romance muy pronto entre Vigna y su coprotagonista. Igualmente, cuidado, Laurita Fernández. Y cuando un cibernauta lo cuestionó fue muy irónico, recordemos que prácticamente conquistó a todas las mujeres con quienes trabajó, incluyendo a la escultural China Suárez. Cabré no tiene antecedentes de salir con ninguna compañera. Quédate tranqui viviendo la vida de otros.